¿Está usted de acuerdo con el llamado a huelga para el próximo lunes en San Francisco de Macorís? Mi huelga. 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Háganos el feedback. Responda a la pregunta y le leeremos su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con el llamado a huelga para el próximo lunes en esta ciudad de San Francisco de Macorís? Increíble lunes y un día 15 lunes 15 no cualquier día y, Oye, pero, y como dijo uno pre navideño si sí, no y están atentando contra la comida de la gente <risa> ahorita dicen no pues la huelga no pudimos depositar <risa> sí pero el banco no, no para sí. no pero eso es lo que va a pasar Igual. muy bien colectivo de organizaciones populares convoca a caravana motorizada y continúa llamado a huelga en horas de la tarde de este jueves está previsto que se lleve a cabo una caravana motorizada por las principales calles de esta ciudad, dando continuidad al llamado a huelga convocado por el colectivo de organizaciones populares de esta ciudad para el próximo lunes 15. De acuerdo con declaraciones de los convocantes, el movimiento huelgario se llevará a cabo por incumplimiento de acuerdos con autoridades locales, los cuales aseguran han sido incumplidos. Asegura que la huelga cuenta con el apoyo de organizaciones sociales y sindicales las cuales demandan construcción de obras. En el transcurso de esta semana, representantes del sector comercio han expresado no estar de acuerdo con el movimiento huelgario. De igual forma, una parte del movimiento popular, eh, a, a pesar de ello, el llamado continúa en pie. Ahí están las imágenes de apoyo. Vamos a ver, eh, Francis, ¿qué opinas? con relación al, al tema. Lo primero es que esta, eh, estos amigos tratan de legitimar su representatividad en un pueblo. Ya hay movimientos eh, que conocemos, como el FALPO, eh, que es una organización nacional eh, estructurada en cada uno de los municipios del país, que no están de acuerdo. Lo lamentable también es que no vemos el, la posición de otros sectores de los que han tenido una participación activa y que la sociedad le ha reconocido como tal, aunque estos últimos han, han calado en, en unas reuniones sectoriales, pero no como representantes de nuestro pueblo. ¿Qué le está haciendo falta a nuestro pueblo? ¿Están dadas las condiciones dentro de esas demandas? Uno se pregunta, ¿estamos representados realmente por, estos, eh, por estas personas? Ha llegado el momento de la clarinada de que el pueblo que busca desarrollarse, levantarse, trabajar y buscar el sustento cada día, ¿Está llegando el momento de eso? Ustedes, yo solamente me lo estoy preguntando y se lo pregunto a ustedes para que me lo aclaren. Porque hay una serie de, de demandas sociales que creo que son necesarias, pero no las veo dentro de las demandas. Se han quedado solamente en los incumplimientos que dicen que el puente de Ugamba, que la esto, que aquello. Yo siempre he dicho lo que significaría hacer el puente de Ugamba y lo, que, y lo que costaría. Por el momento, creo que no están dadas las condiciones eh, del lugar, porque es un trayecto entre un solar y casas. Ya oímos lo que le está sucediendo a la comisión que trata de realizar la obra donde casuchas y terrenos sin documentación, solamente ocupación del área del río, quieren cobrarle una cantidad enorme por cada pedazo ocupado. Y yo creo que esos son momentos que si te están dando la oportunidad de construir lo que tú has pedido y que has luchado tanto, también la comunidad tiene que, y los pseudos propietarios, tienen que ceder parte de su... porque se entiende que es darle paso a la construcción, pero ahora se están convirtiendo en retranca de la construcción y la comunidad que lucha por ello tiene que advertir que no se puede asaltar a, a, la, al, a la empresa que va a producir o a, a construir eso, que aunque sea una empresa que haya licitado y haya ganado, es el estado que está invirtiendo. Entonces estos son una serie de, de interrogantes. Para mí no me representa el colectivo este que está llamando. Entiendo imprudente la, el momento. Y qué pena que no se haya inteligido un plan en la cual todos los sectores estemos de acuerdo. Que eso es lo que debe de procurarse. Miren cómo se hacen. Nuevas uniones de juntas, federaciones de juntas, ¿por qué? Porque entran en conflicto con las que existen, entran en conflicto con el Falpo y tan disperso cada uno haciendo grupos. Y yo me pregunto, ¿qué tarea tan interesante la de las autoridades? ¿A quién le creo? ¿A quién le doy la, la principalidad de con quien estoy negociando o voy a negociar, sea verdaderamente la reunión de la voluntad de este pueblo de San Francisco de Macorís <coughs> Nos estamos atrasando más Bueno, gracias Francis Yeyan Vamos a entrenarte después de tus vacaciones Bueno Pudiera tener razón o no Ese grupo de personas En el reclamo que están haciendo El problema es La historia Si usted se Si usted combino Cumplir con algo y no lo cumple Entonces hay una reacción yo honestamente no sé cuáles son las obras que están pidiendo. Pero ellos hablan de incumplimiento. Puente de Ugamba, lo básicamente lo mismo, lo más mismas Entonces, si tomamos en cuenta y no, nos vamos a. acuerdo, pero cada uno tiene esa misma. No, pero fíjate eh, que sea uno solo. Okay. Imagínate que sea uno solo. Que lo esté pidiendo. Uno solo, que tiene derecho como dominicano. Me representa o no, ya habría que ver la eh, eh, si tiene o no fundamento lo que dice, independientemente de quién sea. ¿Qué resulta? El problema está en la promesa. ¿Mm? En la promesa. Cuando tú no puedes cumplir algo, pues no te comprometas. Si tú, por ejemplo, vas a un barrio, vas a un sector, le dices, mire, señores, aquí vamos a iniciar el, el viernes, ¿cómo estamos mañana? A 12. Viernes 12. Eh, vamos a iniciar el puente de Ugamba. Pues no lo, no lo, no lo ofrezcas si tú no tienes los equipos para iniciarlo que tal se convierte en una, en una promesa incumplida y los incumplimientos evidentemente que traen incomodidades. Eh, evidentemente que hay una división de los sectores, eso va a suceder siempre, ¿ustedes saben por qué? Porque siempre hay sectores políticos vinculados en, en los sectores, es decir, dentro del grupo popular o dentro del movimiento popular, siempre va a haber gente afín a los gobiernos. Y esa gente que están ahí, que son afín al gobierno, y que, por ejemplo, están recibiendo algún tipo de beneficio, algún tipo de beneficio, o que le gusta más eh, eh, eh, la forma de gobierno de este y no del otro, van a buscar, evidentemente, romper filas, aquello que se decía de divide y vencerás. Entonces, ¿qué es lo que hay que buscar aquí? Las autoridades se comprometieron, ¿qué es lo que ellos están pidiendo primero?, eso es revisar el listado ¿Verdad? De qué es lo que están pidiendo Segundo, ¿se habían comprometido a Las autoridades a, a iniciar esas Obras? ¿Le dieron alguna fecha? ¿Sí? ¿Cumplieron con eso? No, entonces Ahí está el problema Vámonos al fondo del problema Atención a autoridades, si ustedes no van a cumplir Algo, no lo prometan Porque entonces están dándole la razón A aquel, que pudiera ser que no la tenga En un momento, pero entonces le están dando el caldo de cultivo Para que inicie una protesta un reclamo en función de un incumplimiento suyo Que se convierte en una irresponsabilidad Por eso, desde el principio yo le pedí a Luis Abinader, el presidente No te pongas a ofrecer todos esos miles de millones de pesos que estás ofreciendo Porque no lo vas a cumplir Aquí ofreció más de 10 mil millones de pesos Pero fue a Santiago y prometió 42 mil millones de pesos Pero fue al sur y prometió O sea, no vas a poder cumplir, por lo menos en estos cuatro años Toda esa cantidad de dinero vas a quedar mal vas a quedar mal y entonces vas a justificar que te, que te hagan huele, que te hagan protesta, porque estás incumpliendo con algo que prometiste, y, lo pe, y peor aún, públicamente. De manera Bien. que la cuestión es a las autoridades no ofrezcan lo que ustedes no pueden cumplir por el momento, para que entonces no le den calor de cultivo a, a protesta futura. Bien, gracias ayer Carolina. Wow, eh, miren, eh, ciertamente hay como es natural, cierto rechazo al llamado a huelga un lunes, mitad de mes, fechas de, de cobro donde hay importantes gastos, y donde no se generan los recursos ese día, o sea, una pérdida a nivel comercial, totalmente. Cuando se hacen los llamados a huelga, básicamente se pierden dos días. En este caso será domingo, los que van a perder es lo que andan en las calles y los centros de bebida y de restaurante y demás, que generalmente se pone tensa la ciudad y deben de cerrar sus puertas. Ciertamente, como dice el compañero Yerjan, yo decía esto, o sea, el incumplimiento de esas promesas en dos ocasiones, porque han sido en dos ocasiones que han venido las autoridades, ha venido el ministro de Obras Públicas, la gobernadora de Estado, eh, las, las, los representantes, hasta Franklin Romero estuvo, el senador eh, No recuerdo si Siquio sí participó en una de las reuniones Donde los convocantes le decían Nosotros no creemos en ustedes No creemos porque dicen que van a, a hacer algo, prometen y no cumplen Un, tipo, un típico comportamiento de las gestiones pasadas, traen los aparatos, traen los vehículos, hacen el bulto en Buen dominicano, faltan algunas calles o dos, algunos sectores, pero dejan todos los demás. Como el hospital, escúchame que te interrumpe. Sí. el hospital que duraron como, como, como un año revolteando la tierra ahí, que parecía que era un conuco que iban a hacer uh -huh. ahí. Entonces... Realmente, más allá, yo en lo particular no estaría de acuerdo, no estoy de acuerdo con el proceso vulgar porque quienes tenemos compromisos comerciales, compromisos económicos, esto nos genera pérdida. Porque no hay trabajo, o sea, no hay ingresos, hay que cerrar las puertas o la gente no sale a la calle. Pero entonces está la situación de que, ¿Por qué tienen que estar siempre con esta misma práctica? Sencillamente, si no lo pueden hacer, si no lo podían hacer en junio, no lo pueden hacer en julio, no lo pueden hacer en agosto, que fueron más o menos los meses en que se dieron los procesos huelgarios y hasta septiembre, en, eso, en ese lapso de cuatro meses, es que se estuvo dando toda esta situación de asfaltar, de cumplir y demás. Pero se llevaron los equipos, señores. Hay que ver comunidades como el sector Cristo Rey, por donde está Minguita. Asfaltaron algunas calles, pero te dejan de las peores. Señora, hay que ver cómo está ese puente de Minguita. Por ahí hay que pasar en un vehículo 4x4 o en un saltamonte. Asfaltaron todo y ese lado lo dejaron así las demás comunidades. Lo que nosotros sí esperamos para cerrar eh, esto es, vi posiciones de algunas autoridades, entre ellas el alcalde, y seguro está viendo el programa, de que no apoyen y que llaman a, a, a los ciudadanos del colectivo, a que de alguna forma, eh, pues, no no hagan el paro este lunes. Yo le preguntaba a Mercado mira, y a Felipe, <coughs> Amado, ya para cerrar ahí rapidito, que qué, ¿cuál es la posición de ellos? Dice, nosotros estamos abiertos al diálogo, pero con una fecha, que si a la fecha no están ahí para continuar los trabajos, vamos a tener huelgas intermitentes, indefinidas. Mira, mira, está claro, de haciendo un recuento de lo que ha acontecido, que las autoridades han perdido credibilidad frente a los grupos que convocan la huelga, lo mismo que frente a la, a la sociedad, a la comunidad, porque de alguna manera la gente está mirando que le ofrecieron una cosa y luego no la cumplieron. Pero también el liderazgo no se forma sobre la base de una guerra, ni se forma sobre la base de un proceso de, de huelga. ni Me ¿Sobre todo la... ese concepto? Sí, sí, no, no se forma sobre eso, se forma sobre la base de ser enjundioso, sobre la base de mirar las cosas en su justa dimensión, de dialogar cuando sea posible, de pedir cuando sea necesario, de protestar cuando sea el momento. ¿Tú ves? Entonces, indudablemente que al movimiento eh, le han pedido de, dif de diferentes formas, de diferentes maneras que deponga la actitud de una huelga que no es conveniente, que no es prudente para un lunes 15, un día donde la gente incluso cobra su quincena. No sé lo que cobra, que no las verdad. empresas dejan de producir. El día no estoy de los, acuerdo. El, los elementos alrededor de este paro, nadie lo va a apoyar, aunque no lo diga públicamente en una emisora de radio, en una eh, eh, ante una cámara de televisión, pero nadie lo va a apoyar. Yo pienso que ellos deben de poner la actitud... Si, si lo hacen, eso lo podría engrandecer. Ahora, si mantienen a, a rajatabla el movimiento, indudablemente que se van a colocar en una posición que mucha gente, una gran cantidad de gente lo ha tenido siempre, como unos huelgarios, tirapiedra y quemagoma, punto. Que en medio de un movimiento, entonces, pueden pasar cualquier cosa y luego se lavan la mano como Pilatos, como Poncios Pilatos, ¿eh? Yo no, yo no sé yo no sé de eso. En los movimientos huelgarios hay unos incontrolables que uh -huh. nosotros no controlamos y son los que tiran piedra, queman carros, tiran tiros y lo aprovechan también para transportar drogas. Yo no sé si ustedes sabían... <coughs> que los movimientos huelgarios lo aprovechan con esos claro, fines. No, no hay en nada vos, y puede oh, tener así. ¿Eh? Eh, el es, camino está es, limpio. Esos son los momentos incluso claro. de movimiento. Pero recuerda... aquí hay droga en San Francisco, porque no debería haber droga. No que recuerdan... debiera de estar incluido. <risa> no, porque de... dijo, dijo el, el ministro dentro... eh, que aquí todo está resuelto y que la delincuencia. ustedes recuerdan que una vez en la, en la no zona, no zona de San Martín, solo existe, en la zona ¿no? de San Martín, cada cierto tiempo se hacía un, un movimiento huelgario, un paro, una vaina, y comenzaban a, a tirar basura en la calle, a quemar goma, y ese, ese, esa zona de el la empresario ciudad. empresario de, del barrio era Esa zona de la ciudad se paralizaba. ¿Saben por qué? Precisamente porque el material no había llegado, había que abrirle un camino para que entrara. Para que entrara seguro. Y el, eh, y el camino era ese. Era eso. Entonces, yo pienso que ahora es el momento de ellos alzarse con la condición de liderazgo que necesita el movimiento popular, que no lo tiene en realidad, no lo tiene. Entonces, hay un pleito, hay un enfrentamiento entre el Falpo, que se ha callado la boca. Sí, es eh, verdad. Y que vino y... alguien aquí a, de, a... Está calladito el Falpo, ¿qué sí. pasa? que se, se llamaba el señor... Atención, Raúl Monego. A desmentir. Eh, a, que, a decir que no eh. estaba de acuerdo, Exacto. que el barrio sí tiene problemática, pero que ellos no apoyan Exactamente. la Exactamente. Pero él apoya al Falpo, a que al fue falpo. este muchacho de los Rieles, y a a el dirigente la de los Rieles. Y mira, Amado, hay un perdón, ahí uh -huh. tú ves el nivel de división. Vino un uh -huh. señor representando que ahí, una comunidad. Que ese es mi estuvo ese mi, ya, mi punto es eh, eh, representa esencial representa a la comunidad de Los Rieles eh, Vista Linda, creo, Buena Vista sí. ah. y nosotros, yo no entendía la entrevista, o sea, no entendía lo que él decía que y que le hicimos me escribió, la pregunta y caímos al punto, dice no, porque es que yo pertenece eh, eh, ha llegado Al mi Falco. línea, sí. mi línea es con, con, con el falpo, eh, no soy del colectivo, ahí tú ves el nivel de división que tiene, y esto hace no un daño podido, terrible. No hemos podido, no se dio una huelga, llamado huelga de las Mira, dos No se ha podido inteligir un plan, que el plan debiera ser que la clase pudiente, los comerciantes, los empresarios, que son los que generan los principales vías de sustento de los pueblos, Asuman el liderazgo como lo ha hecho Santiago. Todo el mundo tiene diferencia. Eso no ah, hay. Pero espera, en Santiago eso es se vive. Eso es un liderazgo empresarial. Pero es lo de Santiago, que te digo, la Vega. Pero es que, Aquí eh, no lo hay. No, aquí no lo aquí hay. Aquí no Entonces, hay. Aquí los cuando empresarios eso, Cuando aquí anda todo el mundo de bandado, aquí lo que hay aprovechado. Por eso es que yo digo que este grupo no me sí. representa. Lo critiqué antes. Y vinieron aquí. Hay personas que son brillantes porque son grandes. Eh, eh, eh, interlocutores, es decir, son, son oradores. Cuando tú ves aquí a, a, a Miguel, que estuvo el profesor Miguel, que ah, estuvo Miguel. aquí, pero hasta ahí, porque lo que se están planteando es unas medidas, unas, unos intereses trasnochados que no lo han podido concretar para decirle a una autoridad: Mire, San Francisco Macorís está representado Mira. en este grupo y esto es lo que queremos, Mira. nadie. Mira, ha eso, se lograr debe, eso. eso se debe básicamente a nuestra conformación histórica. Nosotros, como pueblo en San Francisco de Macorís, tenemos en el ADN la desgracia de ser un pueblo típicamente de inmigrantes. San Francisco de Macorís, el rincón de, de, de la Jaya. sabana, de la sabana de Atillo ahí de. de, era básicamente sabana de la sabana de Santiago. Diego. Era básicamente un refugio de criminales. Un refugio de criminales, o sea, un sitio donde, donde la gente que le salía huyendo a la justicia de Cotuí, de La Vega, nosotros pertenecimos una vez a La Vega, después a Cotuí, después pertenecimos a Tamoca. Sí. O sea, o sea, nosotros tenemos una conformación y no hemos logrado un, un grupo de gente que pueda, que pueda unificar esos criterios y crear una base, una base social, empresarial, popular, vamos a verlo en, lo, en, lo, en los tres puntos, que pueda en algún momento alzarse y decir, no, nosotros vamos a abogar por el desarrollo de San Francisco de Macorís. ¿Cómo no tienen en, en, la, en, la, eh, fuera, en el resto de la República Dominicana, como los rebuseros y tirapiedras, los series 56, la gente da un paso para atrás cuando tú dices que eres de San Francisco? Pero la cuestión es que aquí se ha promovido demasiado el individualismo. Por ejemplo, aquí, precisamente, precisamente, y, yo, y lo voy a llamar por su nombre, como yo no tengo compromiso con nadie, hay que llamarlo por su nombre. Por ejemplo, Eufemio Vargas, verdad que Uno le tiene mucha valoración Por el nivel de, de empresario que es mm. Y verdad y, y, eh, Cada quien aquí está solo eh, José López, va, López por allá mira, eh, vale. Juan María García por aquí Agregarle Y a se comentario. juntan En una sola actividad que es en la feria Cada año, o sea, sabes, eso no debe ser Te voy a decir algo con respecto más agrave, a esto, Mira, te voy a decir Oye, tú sabes qué cosa Es todavía peor Que cuando Juan María García No estuvo de acuerdo con con la gente, con el otro lado. Ustedes mm. conocemos todo. De una vez fundó un Tienda Aparte. Ustedes bueno, se están dando cuenta. Sí, pero pero el fíjate el problema, el individualismo. Tengo que decir claro. un saludo a don Ufemio y toda la familia y espero que se encuentre bien de salud, porque supe que tenía, estuvo un poco quebrantado. Pero don Ufemio ha dado su nombre y su y su presencia a mm. acuerdos sociales con este gobierno y no le han dado el respaldo y él se ha apartado. Sí, él ha, se ha puesto a disposición en diferentes. Y, y, y lo, se ha apartado lo que... por lo mismo que estamos diciendo y lo que yo vengo hablando y se lo pregunto cada vez que viene un representante de uno de esos grupos que ha pasado que no se ha podido inteligir un acuerdo grupal en el que concretemos. Verdaderamente lo que es viable Para el momento Porque aquí hay una base de gente también Que con eso de, del centro de la cultura eh, También están por, por su lado Pero habla del de, sí. de, de, de, de, Consejo de Desarrollo ¿cómo que se llama? El Consejo de Desarrollo No, pero que precisamente Al entorno del Consejo de Desarrollo Que debieran de estar confluyendo Todas las fuerzas sociales Y a partir de ahí Determinar el cumplimiento o no de la no autoridad. Ha dado ni una, ni Mira, otra. uno Alto costo de la vida que yo lo estoy planteando hace tiempo. La tarifa eléctrica. Bien. Claro, bien. Eso, claro, el flagelo, bien. el flagelo de las drogas en los barrios. Vamos a la pregunta. No, no, está resuelto aquí en San Francisco. Aquí está usted, de, a, el ¿Está usted de acuerdo con el llamado a huelga para el próximo Pero lunes? ninguno habla de eso. En San Francisco de Macorís, repito la pregunta. ¿Está usted de acuerdo <ríe> con el llamado a huelga para el próximo lunes en San Francisco Ahora, de Macorís? Creo, Háganos el fin.